Ahora vamos a buscar la relación que existe entre la frecuencia y el periodo, porque está claro que algo tienen que ver. Um, bien, lo vamos a hacer a través del, del siguiente problema. Teniendo como dato que un móvil describe un movimiento circular uniforme y tiene un periodo de segundos, queremos calcular cuántas vueltas da en un segundo. Si reescribimos el problema con algo más de información, pues será más fácil entenderlo. ¿Vale? Es decir, teniendo como dato que un móvil describe un movimiento circular uniforme y tiene un periodo t segundos, es decir, que tarda t segundos en dar una vuelta, queremos calcular cuántas vueltas da en un segundo. Al número de vueltas, que es la incógnita, empecé a llamarla X, como llamaríamos en un problema de matemáticas, pues la vamos a llamar F. La letra da un poco igual, así que nosotros la llamamos F. Y la llamamos F porque F es el número de vueltas por segundo, que es la frecuencia. Es decir, lo que vamos a calcular es en un segundo cuántas vueltas da, que es la frecuencia, y por eso la llamamos f. Bueno, pues podemos escribir la siguiente proporción. Si en una vuelta se tarda t segundos, que es lo que tenemos aquí, entonces en un segundo dará f vueltas. Vueltas con vueltas y tiempo con tiempo. Bien, despejando de aquí las vueltas que es lo que queremos calcular que sería nuestra incógnita pues tenemos que es una vuelta por un segundo dividido por el periodo lo tenemos en este término de aquí bien pues el numerador es 1 por 1, que es 1, lo tenemos aquí y el denominador es t así que la frecuencia deducimos que es la inversa del periodo y si despejásemos el periodo de esta expresión el periodo pasaría a este término y la frecuencia pasaría dividiendo, pues tenemos que el periodo también es la inversa de la frecuencia. Así que esta es la relación entre la frecuencia y el periodo, que una es la inversa de la otra.